Bueno, eh, buenos días a todos. Eh, en primer lugar, gracias a Ampier por la invitación. Es un placer estar aquí y poder transmitir un poco lo que, lo que conocemos. Eh, en principio, desde, desde la empresa Campos Solares, tenemos ya cierta experiencia en este tipo de proyectos. Hacemos proyectos de pequeña dimensión, entre comillas, eh, conectados a la red de distribución. Proyectos que son, tienen muchas, son muy interesantes porque tienen muchas ventajas. Eh, apuestan por la generación distribuida que esta mañana se ha hablado tanto de ella eh, tienen un nivel económico muy interesante para las pymes y, y, y bueno, eh, son muy respetuosas también con el, con el paisaje y tienen una integración muy interesante se suelen ubicar en, en lugares cercanos al consumo y eso también evita pérdida de transporte y bueno, son muy interesantes y os voy a hablar un poco de, de ellas en primer lugar... En primer lugar, vamos a hablar de las conexiones, de cómo se conectan a la red de estas, estas instalaciones. Es, es uno de los puntos más interesantes, desde luego. Eh, la clave, hay dos tipos de, de formas de conectarse a, a la red de distribución en general, claro. Eh, una es una conexión en T, es una conexión directamente en tronque directo en la, en la red de distribución. Lo que pasa es que está limitado generalmente a potencias por debajo de 630 KBAs. ¿Vale? Pero esta, esta tipología tiene una ventaja económica un, desde el punto de vista técnico mucho más sencilla y luego mejora los tiempos de conexión. Eh, es un modelo interesante, ¿eh? no muy utilizado porque ya que te dan conexión intentas que te den lo máximo posible y generalmente se pasa de esos 630, pero eh, a mí me resulta esta modalidad muy interesante porque las instalaciones de esta tensión no, no se ceden a la compañía distribuidora, sino que quedan bajo titularidad de, del promotor. Y esto, como sabéis, muchos de los aquí presentes es una ventaja, porque el, el tener que recurrir a condiciones técnicas específicas de las compañías distribuidoras, a veces hace que se encarezcan los proyectos mucho. Eh, Dice se secciones de conductor, se tipo de zanja, eh, profundidades, terminación de la misma, etcétera. Eh, al, al quedarse bajo titularidad de, de promotor, al final tenemos que cumplir la reglamentación y, eh, española, que la línea es de tensión y es y, y restrictiva, pero no tanto, con lo cual eso también economiza y mejora los tiempos de, de conexión. Vale, ahí. Las, una vez que nos pasamos de esa potencia, subimos eh, por encima de esos 630 caveas, la forma de conectarnos generalmente, estoy hablando de generalidades, eh, eh, generalmente es con una entrada y salida. Básicamente se posiciona un centro de seccionamiento junto al, al parque de generación y en ese centro de, gener, de seccionamiento hay una entrada y salida de la línea de distribución. Básicamente cortamos la línea de distribución existente y la hacemos pasar por ese centro de seccionamiento del que os hablo. Eh, a ese centro de seccionamiento se le eh, introduce la energía generada por el parque. En ¿vale? ese tránsito de entrada y salida del de centro de seccionamiento se le introduce la, la generación del parque. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues está ocurriendo que estamos ampliando la red de distribución de la, de la distribuidora. La estamos cediendo. Le estamos regalando a la distribuidora más metros de línea de distribución. Y, y bueno, ya sabéis que la retribución de la distribuidora pues, también viene por la cantidad de metros de distribución. O sea, no solamente le estamos regalando las infraestructuras eléctricas de tensión, que son muy caras, sino que además estamos mejorando su retribución. Como comentario para que sepamos un poco que a veces, no sé. Bueno, respecto a la ocupación, eh, claro, el desarrollo tecnológico de, la, de los paneles, ...ha hecho que, que cada vez vayamos, a, vayamos ocupando menos, menos espacio, menos ocupación. Va a depender, lógicamente, de la orografía del terreno y de la afección de los diferentes organismos que estemos afectando con nuestro proyecto. Por ejemplo, una confederación hidrográfica, eh, que tengamos patrimonio cerca, que tengamos algún gasoducto... ...o ordenanzas municipales concretas. Hay ayuntamientos que tienen unas restricciones... Eh, diferentes a otros. Por ejemplo, pues eh, ¿dónde puedo yo empezar mis, mi edificación? Que se considera generalmente edificación a, a lo que son las mesas de, la, de los paneles solares. Hay unos metros a, a eje de vía pública o unos metros a eje de, de vértice de, de la vía. Y son diferentes. Pues hay que ceñirse a las que cada ayuntamiento tenga. En definitiva, y por no extenderme más, eh, podemos hablar de una ocupación de 1,5 hectáreas el megavatio actualmente. ¿Vale? Eh, ¿Qué beneficios tienen este tipo de instalaciones? Algunos de ellos, os voy a comentar. Bueno, la mejor, lo hemos dicho antes, la mejor integración paisajística, menos daños medioambientales, cercanía a los puntos de consumo y, por tanto, menores pérdidas de, de, de su transporte. Claro, ese, ese, el empleo que fomenta eh, fomenta el desarrollo local, efectivamente. Y eh, la estructura de generación eh, nacional queda más reforzada, porque, claro, al tener más puntos de generación, el que se nos caiga uno, pues nos afecta menos, lógicamente. ¿Qué perjuicios tiene? Pues, eh, claro, al ser eh, proyectos de no muy muy alta no muy, de no mucha dimensión, pues, claro, la economía de, de escala nos afecta. No es lo mismo hacer un parque de 300 megavatios que hacer un parque de 5 megavatios. Eh, perdón, ¿por qué no estáis viendo esta diapo Vale. Ahí la tenemos. Esa la, estoy comentando esta diapositiva. Eh, otro perjuicio que tiene es la mayor carga de trabajo por potencia instalada, claro. Eh, se, se llevan a cabo los mismos trámites prácticamente que, que poner en marcha un, un, eh, una planta solar de, de, de gran potencia. Excepto, en algunos casos, la medioambiental. La medioambiental, si estamos por debajo de 5 de megavatios es posible que nos salvemos, sobre todo si estamos debajo de dos megavatios. Tengamos que hacer una serie de trámites, pero son más livianos que hacer una, someterse a una declaración de impacto medioambiental. Excepto eso, el resto de trámites son exactamente los mismos. Entonces, eso es un perjuicio, porque claro, eh, la cantidad de eh, una, una gran empresa tiene mucho personal, que se puede dedicar a diferentes áreas del proyecto, pero una pequeña empresa que lleva a cabo este desarrollo pues tiene que, que, que llevar mucho trabajo adelante. Vamos al siguiente bloque, que es eh, las características técnicas de este tipo de instalaciones. Son un poco resúmenes eh, de, de, de aspectos. Eh, eh, aquí va, hablamos del panel inicialmente. Bueno, la tecnología monocristalina ha, ha superado a la, a la policristalina. El gráfico que veis es muy interesante porque la línea azul es el crecimiento del vatio pico por panel y, y el, eje, el eje de abajo es, son los años. Cada año, veis cómo ha ido creciendo poco a poco los vatios por, por la, de, de potencia que tiene cada, cada panel. Hasta que hoy en día, aproximadamente, pues el panel estándar que se está instalando ahora mismo pues sería el 650. Y está previsto que, bueno, años venideros eh, 700 y, y subamos incluso. Esto es muy interesante por el tema de ocupación que os he comentado antes. Y es muy interesante por el tema del ahorro energético en costes de la instalación. Eh, claro, al tener un panel mayor gastamos menos cable, al tener un panel mayor gastamos menos estructura y algún aspecto más. Eh, claro, menos mano de obra, efectivamente, y menos mano de obra. Vale. Vaya. Ahí tenemos. Bueno, yo voy a hablar solamente del sistema fijo, porque un compañero de mesa hablará del sistema eh, de seguimiento. Eh, vamos a ver lo, los aspectos principales que, que tenemos ahí. Eh, ¿Verdad? Ah. Eh, sí, vamos a hablar de los aspectos un poco que, que tenemos en, en el tema fijo. Eh, bueno, menores costes de instalación. Eh, Sí, pues tenemos menores costes de instalación al tener un sistema fijo. Menores costes de operación y mantenimiento, claro, solamente la corrosión, eh, la oxidación y el apriete. Al no tener sistemas móviles, no tener motores, evidentemente tenemos menos costes. Menos tiempos de instalación y sencillez de la misma, aunque es necesario un estudio geotécnico. Eh, claro, tenemos nulo consumo energético, por lo mismo, por el tema de que no tener, al no tener motores, no tenemos sistemas tampoco de control, no, no tenemos ese, ese consumo energético. Inexistencia de averías que varían el porcentaje de disponibilidad, claro. Eh, con un sistema fijo es mucho más fácil eh, hacer una estimación de qué cantidad de energía voy a producir al año, porque la voy a tener disponible, no va a depender del seguimiento. Eh, mientras que con un sistema eh, con seguimiento, pues podemos tener algún tipo de avería que nos modifique ese porcentaje de disponibilidad. Menor ocupación de superficie. Un poquito menos. La verdad es que los sistemas de seguimiento de un eje también se han adaptado muchísimo y, y ocupan muy poco. Y, pero tenemos un poquito menos, todavía seguimos teniendo un poquito menos de ocupación de superficie con, con los sistemas fijos. La única desventaja desde el punto de vista, perdona, en comparación con el sistema de seguimiento de un eje, eh, es la menor producción obtenida por, por vatio pico. Esto es una realidad. Eh, y, pero también hay que tener en cuenta que es una menor inversión inicial, y una menor, un menor coste de operación y mantenimiento durante toda la vida útil del, del proyecto. Es un poco, pues, el promotor tiene que analizar todas las variables y ver qué sistema le, le interesa más. Cada uno tiene sus pros y sus contras y, bueno, en principio, según el perfil del promotor y según el perfil un poco de, de la ubicación, pues, obtendrá la mejor, la mejor solución. sí Vale, voy un poquito rápido. El, bueno, el cableado, son las características del cableado, voy a pasarlo porque no es tan importante. El tema de inversores centralizados, como sabéis, tenemos dos tipos de soluciones, una solución centralizada y una solución de inversores de string. Anteriormente se había una tendencia a poner inversores de string en parques de pequeña potencia, mientras que los inversores descentralizados estaban eh, asociados a, a parques de, de gran potencia. Eh, ahora mismo ya no, ya no existe esa, eh, esa diferenciación, hay parques eh, de pequeña potencia con inversores centralizados y viceversa. Vale, cada uno te, te aporta una serie de características, eh, interesante aquello de que las centralizadas vienen premontadas y testeadas en fábrica, eh, mejoran los tiempos de, de instalación, mientras que aspectos interesantes de las descentralizadas son que mejora el porcentaje de disponibilidad de la planta, porque cuando se me rompe uno, el resto me siguen funcionando y suelen tener tiempos de reparación y, o sustitución muy rápidos, por, que son muy livianos y porque tenemos, normalmente se suelen tener stock en el, en el propio parque. El centro de generación lo vamos a necesitar tanto en, inversor, en una central con inversores de string como en una central con inversores centralizados, pero las características del mismo van a variar. ¿eh? Van a variar porque en uno de ellos tenemos que… Eh, tenemos que introducir un cuadro de baja tensión en el que eh, recogeremos todas las líneas de, de alterna que vengan de los inversores, mientras que en el caso de las eh, centrales centralizadas, con inversor centralizado, ese centro de generación tan solo va a tener protección y distribución y medida de, de la energía generada. Casos reales, y ya termino en un momentito. Esto es el, un parque solar puesto en marcha en agosto de 2019. Eh, bueno, pues en Yecla, con esa producción, en fijo, con un inversor centralizado, como veis ahí. Todo esto son obras de campos solares que ha he hecho en los últimos años. Hemos puesto las más emblemáticas un poco. Eh, bueno, estas son las fotografías de, de parque. Veis que hay un, aquí hay un, un, una caja de nivel 1. Es una caja de nivel 1 porque. Los inversores centralizados generalmente vamos a necesitar una caja de nivel 1, que es una caja de protección, que eh, luego me lleva la corriente continua a la etapa de entrada de, del inversor. En el caso de inversores eh, de string no necesitaríamos esa caja actualmente, en casi, con casi todos los inversores. ¿eh? Esa no la, ahorría, no la ahorraríamos. Es una característica importante. ¿eh? Más fotos de, del JECLA 1… Esto es otra parque muy similar, de 2 megavatios de potencia también, en potencia pico la misma, puesto en marcha recientemente, en, en noviembre, bueno, esto está puesto en marcha en agosto de 2021, ¿vale? con esa producción y esas horas equivalentes. Son algunas fotos. Aquí el inversor central, veis, tiene un transformador a intemperie con un, con un autotrafo que nos, da, que nos da alimentación en baja tensión. Y, eh, y la parte que veis a la derecha, bueno, aquí no se ve, no sé si lo podéis ver. Bueno, lo que quería comentar es que tienen integrado también la parte de alta tensión, la tiene también integrada el propio, la propia estación de potencia. Vale. Y nada más, si tenéis alguna pregunta más tarde, pues estoy encantado de, de responderos.